¿Qué puede hacer una periodista como yo en un mundo como este? Pues la pregunta no es sencilla, pero yo creo que en primer lugar eh, deberíamos ir a buscar la información no solo en los círculos oficiales o institucionales, que es donde, donde normalmente nos la cocinan y nos la dan, sino pues eh, abrir nuestro, nuestro ámbito e ir más allá. Yo creo que cualquier periodista comprometido eh, tiene que saber eh, estar donde la mayoría no está y mirar eh, donde nadie mira, es mi idea. Pero bueno, de esto hablaremos el día 5 en el Centro Cultural Alcazaba en Mérida, en el acto que ha organizado Ongawa.